Saludos, revisando el tema del proyecto final Si nos fijamos acá en los requerimientos Me piden que haga una presentación Y me dice cómo la haga Y qué demás elementos se van a calificar Me piden que grabe un video Y que peguen esto, acá el link de ese video Para yo comprar un link de un video de YouTube Simplemente lo visualizo Y cuando lo estoy ¿Sí? visualizando Acá copio este link Y vengo al documento Que ya he descargado previamente Y ahí le digo pegar Si tengo alguna dificultad Simplemente me voy acá a la barra de Fórmula y ahí pego Y tengo mi link Yo guardo ese documento Con todos mis datos en una carpeta junto con las presentaciones Y lo cargo En el espacio De la asignación donde me lo piden Por ejemplo Si yo estuviera como estudiante Acá visualizo Entrara Y dentro de la asignación Le digo a juntar archivo busco mi presentación Vamos a ver dónde tengo guardada esta Y este Y la carpeta con la presentación, supongamos que es esta le pongo un nombre correcto con mi debida matrícula y esta carpeta con la presentación y el documento de excel es lo que yo voy a cargar supongamos que el documento de excel es este y acá dentro he puesto también las presentaciones yo comprimo esa carpeta y simplemente esa carpeta es la que yo entrego tan simple como eso entonces si busco acá esta es la carpeta le di a juntar archivo ¿verdad? una vez se cargue yo puedo enviar esto y ya yo he entregado mi asignación tan sencillo como esto y punto entregado